Este se integra respetando el formato de texto que se indica en el guión formacional. 2. Enlazar un archivo o una web. En el apartado de ubicación, se pega la dirección de la página a enlazar. Dicha página se encuentra en el apartado del guión formacional de piezas de contenido básicas y complementarias. 3. Ventana. Por default, solo se muestra una lista desplegable en donde podemos seleccionar si se abre la página en la misma ventana o se abre un pop.